Pues la instalación de los puntos violetas, y de hecho eh, lo vimos aquí, no depende de la Junta, sino que instamos al área a, a poner los puntos violeta. Eh, una competencia que en el caso de las fiestas del Sitio se coordina con la Junta, desde el área. Y en el caso de las fiestas de Arrazuela, este año el punto violeta estuvo, si no recuerdo mal bueno, lo tengo aquí, del, el 9 de septiembre de ocho y media a once y media en la zona del paseo de la choquera. Yo estuve con ellas, por cierto, estuve visitando el punto. El espacio fue atendido por profesionales de la entidad, como viene siendo habitual, eh, de la entidad implicataria, del centro de crisis y contó con material facilitado desde la dirección general para su entrega entre el público asistente. Según nos informó posteriormente la misma dirección general, el horario señalado no nos constó ningún tipo de incidencia y la policía efectivamente dio el mismo informe que no había no había habido ninguna incidencia de ese tipo. Muchas gracias.